Lástimo. Aquí estamos nuevamente en el Juego del Recuerdo, jugando Fallout. Y bueno, lo que estamos haciendo, más que todo... Eh, aquí fui a buscar a mi par de ayudantes ridículos, que no me han, no me han servido mucho. Y lo que voy a hacer, que ya lo decidí... Va a ser quitarle todas las armas a estos huevones, venderla, comprarme mucha munición y... Y acabar con todo esto, compadre ¿Mm? Vamos a acabar con todo esto Una vez por todas La verdad es que vamos a ir ahora a la catedral No sé si era la catedral Primero, a ver, la catedral está creo El último mono Y más arriba Están los Están los super Entonces ya, lo que vamos a hacer Le voy a quitar todas las cosas a este payaso A ver, no lo, lo malo es que. A ver, espérate, si yo le quito todo así normal. Ah, o sea, tengo que robárselo. ¿Por qué siempre tengo. O sea, tengo que robarle la wea a mi amigo? Ya. Vamos a robar todo nomás. Vamos a, vamos a vender todas las armas, todas las weas de estos payasos podemos bajar sin ni uno Nos vamos a deshacer de ello Porque... ya basta ¿Mm? Ya basta de estar con estos... estos clones Entonces vamos a vender todo lo que podamos Vamos a comprarnos las palas necesarias Como tengo un super rifle de plasma... Super bacán reforzado lo vamos a, lo vamos a conservar, vamos a vender todas estas weas eh, puta, esta no la vamos a ocupar tampoco esta wea, chavo con esa bolsita, chavo con todas estas weas ya, cuatro lucas entonces, ¿qué me puedo comprar con cuatro mil pesos? a mí lo único que me interesan puta, son estas weas ¿Dónde están? Las de células, de rifles. Est estas, estas dos me sirven a mí. A ver, vamos a irnos 100. Ya 2.000. 4.890 y tantos. Ya que más le puedo ofrecer, ya le vamos a poner, le vamos a poner, a ver, la mochila hace el resto, ¿no? Con la mochila la vamos a guardar Vamos a pasar los 300 pesos, para que sea feliz Ya, 4887 Ya, 25 pesos más, weón, ya 4009, ya Ya si sí, tengo células, ¿cachai? ¿Tengo balanza de amor. ¿Tengo la balanza de Tengo Sí, tengo lanzallamas, ¿cuánto tengo? 28 ya, vamos a seguir robándole las cosas ahí. Vamos a dejar sin ¿no? Y vamos a andar toda la wea, así De aquí nos vamos a ir sin. Se los amigos. Sacaron los amigos ahora, compadre. ¿Qué paja eso, weón? Ya, pues monos reculeados, weón. Que se pasan moviendo, weón. Mira Ya pues weón así la weón entonces ya más rápido Ya Pásame todas tus cagas de bala Pásame el agua Pásame todos tus cuchillos Ya no puede el peso que puede Mira, la weón. Mira qué lata weón Ya, entonces vamos a hacer algo weón Ya que tengo una taquilla acá. Bueno, esto es parte del juego, de la, de la tontera. porque. que la Lo bueno es tratando de hacer el juego más más, más real, la cagan. Prestar medicamentos por acá. No tenía una caja de medicamento. esta se podrá meter todo ahí adentro. Ahí lo vamos a tratar de hacer. Ya, ¿qué más podemos dejar acá? Las minas, las bombas no. El traje, las bombas se podrá. Sí, se puede. La llave amarilla, weón, no sirve de nada, weón. a ver, vamos a dejar eso. ahí. Weón. A ver, quiero hacer algo. Entonces, ahora le vamos a robar todas las cosas a Ian. El tres, con el 3 robamos. Vamos a ahorrar pistola, weón. Bala. Esta es la parte de pajera del juego. Pero es el, el final ya, compadre. Porque ya, ya basta de mono, weón. De mono amigo, weón. ¿Cachai? Ya, ya basta en la columna. Vamos a deshacernos de todas las weas que no, no ocupemos. Hasta de los amigos. ¿Cachai? Que son inútiles. Y nos vamos a ir a terminar el juego solo, weón. Sin ningún amigo ridículo. Sin lucas. Tengo 5 lucas A ver, todo. ¿Qué más nos puede, nos puede andar, a ver A ver, si encontramos algo más Algo que, que nos sirva también Este no bueno, tiene plata bueno, ya, Esta célula 3 lucas A 2000 pesos más Ya, 5200 400 pesos 40 pesos 30, 30 pesos 6 pesos Ahí está Buen trato o ¿A sea, qué más podemos robar? A ver, ¿Qué más le vamos a robar a Psycho, por ejemplo? A vos pasa todo lo que tengáis La escopeta Esta weá esta lanza para todas las, todos los cartuchos Ya no puedo hallar más wea la cloneada, pues, hay, hay que hacerla, pa'. Vender y vender. vender Vender, vender, Los cartuchos yo no los necesito Eh, de aquí me pueden dar con esto Luca. ya al menos por último voy a, voy a, voy a quedar con mucha plata y... ...y... me voy a ir sin estos monos ridículos, weón en por trae y con mucho armamento. Oh, ya no quiero saber más de estos personajes que son un... ...un real cacho, weón. A ver, ¿me puedo variar todas las escopetas? Sí. Misiles. Pesa mucho. Tanto pesan las balas de escopeta, weón. A ver. Cuatro lucas weón igual vale es harto a, ver. Va a sacar todas las lucas te weón 3500 dos lucas más a ver qué puedo ir pedirle en dos lucas ya a ver. Una más, ¿eh? Ya. ¿Alguna más? No, y ahí nos pasamos. Ahí está. ¿Cómo? Tu fue 4.950. Ah, verdad. Le dice. Ya me estaba tostando. Eh, ¿Qué más le vamos a robar a estos payasos? Vengan para acá, sí, de aquí no sé, se... de aquí, aquí se acabó nuestra amistad. A ver, este weón ya tiene una, una bomba que me sirve una granada. Eh... Ya todo el peso que puede. Pero qué onda, weón? Ah, pero es porque yo también tengo mis weas Si sí, tal vez llevo muchas cosas. Ya, vamos a hacer una hueá, vamos a dejar lanzallamas quietos. De vamos a dejar lanzallamas acá, total ni lo ocupo. Eh... Vale, las cosas que tengo acá son de medicamento. Me las quiero guardar acá. Eh, ¿Puedo guardarla acá o no? Mm, ahí. Veamos qué pasa. Que quiero guardar las cosas en el, en el. Este. Ganas sin, por, por entrenar tu habilidad, ¿eh? Ah... Ya, ¿y qué pasa si ocupo este? Ya, vamos a sacar la, la mochila que tenemos acá adentro Y nos vamos a ir, porque ya mucho huevo, ¿verdad? mucho huevo. Vamos a llevarnos la bomba. Vamos ¿no? y lo que sí vamos a hacer es que en la, en la mochila, en la mochila que tenemos acá, vamos a. Puta, quiero guardar todo lo que es medicamento dentro de la mochila. Ahí, ¿cachai? Eso ahí. Ahí, ¿cachai? Esto va adentro también. Tenemos más medicamentos. Este lo vamos a ocupar. No sé si me sirve a ver. Lees el libro aprenden nuevas técnicas de curación. Ya no es malo. Estas también las vamos a tomar. A ver cómo muevo cosas acá. Pero que son estas weas, son estimulantes o no? Una caja de pastillas que ya. Ya saben que, estimados, vamos a seguir en el juego del recuerdo entonces. Porque ya es mucho. Vamos a dejar a Ian y vamos a dejar a Saiko acá. No lo necesito ya. ¿Dónde está Ian? Saiko, chao. Eh, gracias por tu ayuda, compadre. Creo que me la puedo solo. ¿Y dónde está Ian? Ahí está el otro payaso. Otro hueón más que vamos a dejar acá abandonado. Eh, este hueón no, no debe tener nada importante en realidad. Tiene balas, hueón. Tiene una, tiene puras porquerías. Entonces bueno, es el momento de despedirnos de nuestro amigo. Eh, ahora puedes irte, ya. Los voy a dejar aquí. Dejé algunas cosas también en esta. Aquí en lanzallamas y todo. Este va a ser como mi casa. Pero lo que voy a hacer ahora... Va a ser... Va a ser irme a matar, voy a, voy a ir a matar a los, a los... A los mutantes, a los super mutantes voy a ir a, a ir a destruir su base, compadre A eso voy a ir ahora Y de eso va a tratar este episodio Que vamos a ir a destruir su base O voy a intentarlo O al menos vamos a llegar a donde, a donde están. No me acuerdo cómo se pasaba. Pero vamos para allá. Ha sido mucha clavunidad. Ahora llegó el momento de la acción, compadre. De caleta acción. está me perdí. Pretendo en este episodio destruir la base supermutante a como, o sea, a como de lugar, compadre, como de lugar, ya. Entonces, vamos a salvar acá, guardar partida, a poner, ya, eh, ya, vamos a poner, sí, ya, juego del recuerdo 5. Ya, compadre, y nos vamos a ir. Derechito hasta donde yo sé que están esos supermutantes. Vamos a ir a destruir la fábrica de supermutants. Acá abajo está la famosa catedral. Solamente vamos a mostrarle. Esta es la entrada a la catedral. ¿Ya? Después vamos a venir acá. Pero primero vamos a ir a destruir, como les digo La base de los mutantes Y nos vamos a convertir en un paladín después Ya, chucha Ahí la cagué Sorry Vamos a salir rápido acá El centro de los mutantes, la base de mutantes, se encuentra arriba en la zona norte del mapa. Y es la primera zona norte donde nos mandan como inspeccionar desde desde la hermandad cero. Entonces vamos a ir caminando para allá por el desierto, por lo que nos encontremos. Miren, vamos a pasar por la hermandad de, de acero Mira hay un pueblo ahí, después quizás exploremos, no sé Pero por ahora vamos a ir a investigar qué nos encontramos Vamos a guardar a todo esto Estamos en el 5 Mientras corrimos por el desierto, Ario Por el Yelmo Igual me hubiese gustado el traído el lanzallamas Puta, no, me, me agarré con alguien acá Oh, mierda, weón Esto está rudo, voy a tratar de arrancar no sería malo probar uno, uno... A ver, voy a correr primero, voy a asegurarme de ponerme por acá Y después, voy, voy a probar cómo me va A ver, veamos qué pasa hmm. Ya no tendré poder Pero vamos a ver qué puedo hacer con lo poco que tengo. Igual está brígido acá, weón, pelear con todo esto con estos mutantes, weón. Aquí el lanzallamas me hubiera venido de perilla. Está origio. Mira ahí, el lanzallamas hubiera estado pero espectacular, weón. que viene con todo acá la dispara el otro Pero como pueden darse cuenta Ya estamos llegando al... Estamos llegando a la base de ellos weón. Toma Bueno, hermoso y, y... vemos que nuestra... Nuestra cerdo armadura Cerdo armadura que le digo yo Ah Igual me hicieron daño y. hagan daño eh, la cerdo armadura aguanta harto con con la... ¿cómo se llama? con los golpes, weón así que no estamos tan mal ya toma, weón, toma, cómetelo ya, qué más sigue? Miren este mutante, weón, la weá extraña, compadre. En el ganglio. Mire, no muere, si lo complicado es que son duros, compadre. Pero lo importante es que aquí los vamos a matar. Me hubiera venido de perilla, de verdad, el lanzallama acá, weón. Pero ya, fila. Opté por la... Por el arma de plasma que me habían arreglado, mira cómo arranca la maraca. A ver, toma, weón, por arrancar. De ahí vos, weón extraña, toma, muere, weón extraña, listo. Ya sabemos que no estamos a hacer cacha. Mira, no es malo. No es malo. Pero yo quiero la de plasma. Sé que hay una de plasma que dispara este tipo de balas. Esta no ocupa células de microfusión. PHC, no, esa no. A ver qué más. Ya ni un brillo. Ni un brillo es un mutante. Vámonos. Vamos, compadre. Ya, esta es la base mutante. Cacha. La pillé justito. Esta es... Exactamente, esta es. Entonces aquí, estimados... Yo les voy a mostrar cómo se pasa esta famosa base mutante. Primero que todo, vamos a recargar nuestra arma. Y lo primero que vamos a hacer... ¡Ah! ¡Espectacular! Lo que vamos a hacer ahora va a empezar a avanzar. De a poco. Con sigilo podría entrar. Eh, técnica sigilo. Ups, ahí viene el amigo mutante Tal vez lo... A ver... ¿Lo veo de acá o no? A ver cómo ve un tunazo A ver... Ya, está bien ¿Le ponemos otro tiro? A ver... En la cabeza Ah. Yeah. Ya yo sé que aquí puedo ganar... Oh oh Oh, ya viene uno ¡Vámonos! Ya En la cabeza Excelente Aquí estos buenos tienen unos rayos, creo A ver, vamos a ver el tiro Célula Voy a... No, veis que un lanzallama... ¿Cuál lanzallama lo llevaría? Ya, si ¿sí? que alcanza... ¿Sí, se dice alcanza. Ya, este que tiene... Team Más célula El radio. Ah, no puedo llevar más cosas. Tomémonos una de estas. Puta, ¿no puedo hallar más cosas? Necesito ese radio sí, o sí Bueno, vamos a tener que deshacernos de algo, pues, Alguna granada ¿Qué más? Yo necesito el radio sí o sí ya, y esto ya no se puede. ¿Qué onda? Hay otro, ah, ¿hay otro weón allá, weón. Bueno, no lo había visto. Ya, mira, el weón me achuntó, weón. A ver, quiero probar esta guan. Igual tengo que, que probarla, pues. 11-31-71. Ya no estuvo mal. Eh, ¿qué tiene este guan de acá? Otro radio. Tengo que botar algo, weón. Bueno. O tomarme algo. Mmm. Hoy muy lleno, weón. Bueno. Estas weas no sirven para nada. Este que tiene tiene una cinta. Espérate, hay una cosa acá. Déjame cachar esta cinta. ¿Qué es lo que dice? Aunque esta cinta está dañada por el uso, se ve una inscripción en el plástico que dice k KODE. 010 eh, 5, 010 597 ya será lo que sí sé que voy a ocupar el rayo acá el otro día lo hice pero no, no, no cacho cómo... Cuál es el, vamos a guardar acá estamos en la 5 el otro día lo hice pero no me acuerdo cómo fue el diálogo que les dije para que lo... para que los buenos que estén adentro se fueran a ver en la radio se oye un ruido de interferencia y a continuación una voz de fondo comandante de patrulla, comandante de patrulla ¿cuál es su estado? cambio eh, todavía en aquí, estamos bien comandante, nos están atacando un grupo importante de humanos armados necesitamos refuerzos, refuerzos cambio, ayuda atacante desconocido, daño grave los, las coordenadas son 10 recibe patrulla, enseguida enviamos ayuda ánimo ganan 1500 puntos de experiencia por engañar a las a la guardia mutante, ya a la zorra. Y acá, lo que tenemos que hacer, es ocupar esta, a ver, la ganzúa electrónica. Vamos a tener que ocupar varias veces acá. creen que no va a funcionar gana 65 puntos de experiencia oiga antes de esto vamos a tomar uno de estos vamos a tomar una de estos y bueno, 81 la caqué vamos a... llama no tiene visión Y vamos a entrar. Listo, compadre mocha. Con Tutti. 95, 95 ya está todo. Loco. ¡Oh, weón! Lo hice pedazo. ¡Qué chucha fue eso! Bacán, <risa> weón. Ya, a ver quién sigue, weón. Pues, eh? Oh, weón, menso balazo que le puse, weón Uh Oh de perra, ¿qué te crees? Weón, qué onda esa arma, weón Nunca había cachado que funciona tan brigia. ¿Vos querés morir igual, compadre? No, la cago Weón, me eché los tres weones Qué buena arma, weón no, chao, con esa weá... Mm, misil, chao... Ya, chao. Ya, ¿qué pasa acá? Estas weas rojas yo las puedo cruzar corriendo. ¿verdad? Pero vamos a ir mirando. porque sé que la amarilla... Oye, yo, yo sabía que acá había un mutante antes, ¿no está? ¿eh? A ver. Allá está. Ya. Lo que vamos a hacer... Las rojas igual no hacen daño, pero vamos a pasar. No es para morirse, tenemos que conectar un radio allá. Hoy va a ser el día de que vamos a destruir a los, super mut a los Super Mutants Ya, ¿dónde está el Super Mutants? Allá está Vamos a ir con sigilo mm. A ver ¡Oh, weón, La cagó Nunca me, ha sido, me había sido tan fácil el juego con esta weá, weón, la cago. Uy bueno, lo más probable Lo más probable que la... Bueno, también me tomé unas pastillas recientes Que me, me dieron haber subido el... La... ¿Cómo se llama? El, el... Power Lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar el... Un radio que está por acá Da lo mismo el radio y vamos a tener que conectar a esta... A esta, a esta computadora Ah, pero creo que hay que usarlo ahí A ver, hay una paja esta buena ahí O sea, lo que tenemos que hacer es conectar el radio Con eso Ahí dice: eh, Robotmente fue golpeado, pierde 15 puntos de salud. Conecta el radio al ordenador del control de campo de fuerza. Bacán. Ya yo les voy a explicar por qué pasa esto. Porque ahora yo lo que puedo hacer es esto: Uso el radio y se desconectan lo, las puertas amarillas. ¿Cachai? Entonces puedo pasar tranquilamente por acá. De hecho, vamos a cambiar el arma. Estaría bueno entrar ahí a matar a todos esos weones. ¿Cierto? Está tentador. Está, ten está muy tentador. A ver. Vamos a guardar partida. Y vamos a abrir esta puerta. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ah, excelente. Mataste a tu amigo. Ahora me toca a mí. Ah, ¿quién sigue? Ah. Ah, les dio miedo ahora, ¿cierto? Ahora que cachan que soy un bacán... y desintegro a sus compañeros, ¿eh? se arrancan. Pero arranquen, está bien. Los voy a matar uno por uno, supermutantes. Supermutant, you die. Ah, te quieres enfrentar a mí, ¿cierto? Te crees bueno. Déjame recargar mi arma y dispararte el ojo. ¿Te parece, bacán? Cacho, soy está el el, weón. Bueno. valió la pena. Armas de energía. Todas las armas de energía nomás. Ya, perfecto. Acá, chao. una bestia. Ya. Mira, un libro. Vean arma, eh, Probablemente fue golpeado. A ver, calmado, ¿qué onda el libro? Oye, ¿todo esto cuánto tengo de celular? Ah, tengo y compré harto el libro, ¿Qué hice? arma y bala no aprenden nada, no no, no aprendemos nada, no que nivel estamos a todo esto? que echemos la... el level, estoy nivel 11 experiencia de tanto ya, veamos que encontramos los mutantes para seguir avanzando, por favor mira que la gente de aquí, el juego el recuerdo se aburre con tanta chachara Ya, misiles no estoy ni ahí ni en esa. ¿Qué esto que está acá? Una mesa. Ya, vámonos. Ah, en serio, ¿en serio que va a tener que pelear con estos robots, weón? No, y son duros. Ah, lo bueno es que mueren con dos. ver en el CPU? Oye, lo bueno es que mi personaje tiene una percepción de ataque, weón, pero genial, weón. El weón no falla con esta arma, weón. Caché, lo maté al tiro. Antes, weón, me costaba caleta, weón. Debe ser donde hemos jugado bien. Vamos a abrir el ascensor. El ascensual. Vamos a ir al piso... Estamos en el 1. Vamos a ir al 2. Vamos a destruir toda esta base, weón. Sí, destruyamos toda, destruyamos toda la base, weón. Hasta las partes donde están... Eh... Donde están... Todos los... Los Super Mutants. Mire, y esta weón me trata de disparar, compadre. Voy a matarlos a todos. Ojo, les voy a decir, les, les advierto que los voy a matar a todos, Ya eso vengo. Que no, no traten de matarme, porque van a morir. Ya, y no me da miedo avanzar, porque tengo una cierta armadura. Ya, me los voy a echar a todos. Especialmente a ti. Que acabas de tratar de matarme. Mira, y no te maté la primera. ¿Eres duro? oh ¿Qué te crees, weón? ¿Qué te crees que me viene a disparar, weón? Le voy a disparar la ingle Ah... Eso debió haber dolido ¿Qué tiene este weón acá? ¡Veo enemigos que destruir! Sí, ven esos enemigos que destruir Ahora me ves a mí. ¿Y ahora a quién destruiste? One shot, one kill. Ya, ¿y tu robot? Te voy a dar en lo... En el motivador. Te voy a dar en el motivador. Toma. A ver si te motiva ahí. Ah, no puedo tener combate porque todavía quedan hueones por acá cerca A ver Ya, vamos a revisar los cuerpos Ojalá que encuentre células, que eso es lo que me importa No me interesan la, los lanzacohetes, tampoco esa ametralladora de vulcano No Eh, rifle y balas no Vamos a ir avanzando por acá Vamos a llegar al cuarto de los de todos estos puercos. Oye, pero en estas cajitas no hay nada. A ver. No. Quiero hacer algo, weón. Bueno. Me quiero sacar esta arma para revisar todo tranquilamente y más rápido. A ver. Me voy a decir que en las cajas no hay nada, weón. Bueno. No, definitivamente no hay nada. Vamos colocando nuestro super rifle de plasma. Rifle de turbo plasma, compadre. cachado nadie? No, si sí, ahí vienen. Vienen de a poquito. Y de a poquito van a ir cayendo. <risas> Espectacular. ¿Quién sigue? ¿Saben qué me voy a poner acá? Ups. Cuatro, tres, uy, oh. me estáis hueando, uh. medio miedito, medio miedito Medio miedito, un sistema exclusivo lleno de sustancias químicas extrañas y desconocidas de probable origen militar Se supone que aumenta la potencial de combate en un soldado Has ah, perdido tres de intriga, ya me da lo mismo Casi me matan estos hueones hueón Me hicieron asustarme, weón Oh, mató al amigo <risa> ¿Yo podría matarlo a él? haciendo. ¿No queda munición? Ah. Ya tú estás muy cerca, ya. Vamos a jugar aquí. El que se acerca muere. Listo, compadre. ¿Quedan cuántos payasos. ¿Quién es lo bastante estúpido para enfadarnos? ¡Ah! ¡Yo! Y los voy a matar a todos Que no les quepa duda más que me sirve para subir el leer. ¿Ya ustedes dos? ¿Dónde hay más enemigos cerca, weón? No veo ninguno. Ya. Vamos a revisar todo lo que hay acá. A ver, veamos. Ya, no. Mm, esto sí. Ay, mira, tenemos una de estas ametralladoras. Es que estas son las ametralladoras que yo quiero, popijito. Esas son las super armor que yo ando buscando. De hecho, a ver, estaba con eso. El radio lo voy a necesitar. Eh, Podríamos deshacernos de esta arma De la mira telescópica Que igual le me gusta No, acá hay un lanzallamas Estaba con lanzallamas Sí, con este Sí, con todo lo que se puede acá No, es que yo Bueno, necesito esa arma Esta la, esta la quiero ¿De qué me puedo deshacer? Bueno? A tomar unos esteroides. No, a ver, tengo que deshacerme de algo porque quiero esa arma. Eh, ¿Qué pesará tanto, weón? Tengo un rifle. Tengo estos dos rifles. Puta, quiero esa arma por la cresta. ¡Ah! ¿Cuánto tengo de peso? No bueno, se puede ver. Acá canso no... A ver, si me salgo ya, ya, esto. Bueno. Tampoco, esta guada tampoco, a ver. No, pesa mucho esa arma. El rifle. por el rifle. No me deja pasar el rifle para allá. Eh, la otra sería que ya, Filo, sí, dejemos el rifle botado acá. Porque igual está funcionando muy bien esa arma. Yo el rifle lo dejaría abandonado acá. Y recogería esta. A ver, no puedo porque... Ya, tengo 1500 armas de rifle ya nos vamos a deshacer de esta hueá también El peso, a ver cuánto peso tengo, agilidad, rifle, daño, munición, pollo, peso 239 ¿Cuánto es el máximo que, que puedo aguantar de, de peso? A ver. No me dice ¿no? Pero bueno Soy fuerte ¿eh? y podría hallar más cosas Ahora yo creo que sí. Sí, sí. Un poco más de célula. Veamos si podemos llevar esto. Sí, pues. Eran muchas balas en realidad. Ahí está, wey. A ver si alcance. No la puedo hacer toda. Pú. A ver. Entonces, en el inventario tengo el radio. Y tengo ahora esa ametralladora. Ya, esa ametralladora la puro quería. Chau claro, rifle. Veamos qué encontramos. Ya Steam Pack Plata. Estamos registrando en estos momentos los, ¿cómo se llama? Los, los barracones de los, de los supermutantes. Pues, weón. Estamos como en la base supermutante. Después de esto vamos a tener que ir a la hermandad de, de, de acero, weón, a decirles que especialmente hablar con esa mina que está abajo. Para contarle pues bueno, que me voy a echar a todo... que me estoy echando todo esto bueno, uno por uno ya. Oh, balas, balas simples no Misiles tampoco... Acá hay otra cajita dan cuenta que ya llega un nivel que tus tu amigos no servían de nada, weón. La verdad es que ya no, no... No servían de nada los amigos, weón. Es agua tampoco. No. Solamente armas de plasma. Esta cajita la revise, ¿o no? Acá. Vamos a matar a estos hueones Ese guante tiene una super ametralladora Igual Necesito los... ¿Cómo se llama? El, el plasma de ese, loco Así que La puerta está cerrada. La voy a abrir igual, compadre. Ahí la abrí. buen me machunto, Merece la muerte. ¡Oh! No, no puede ser, compadre. ¿Qué onda ese loco, weón? No, calmado, no puede ser esta weá <risa> Weón, ¿qué fue esa weá, weón? Menos mal que salió en la entrada, weón, pero qué onda ese weón Eso es imposible Y ahora no están No, no puede ser No, se tienen que estar weón ¿Qué onda esa weá, weón? ¿Cacharon eso? Ay, ahora no están Oh, weón, pero cacharon esa weón Oye, que extraño que ahora no estén, weón Oh, weón, ese, ese, ese mono, weón, me pegó una quemada Pero por parte de todos los weones que he matado Weón, ¿qué fue eso? ¿Alguien me puede explicar? llama y todo el tema Es que el lanzallama igual es un arma bacán de cerca, weón Si, sí, esa es la weá Oh, el mono, weón Pero esa weá es como una falla, weón imposible que me quemen así, weón Era un pedazo, weón ya. Vamos a revisar todo lo que tienen acá meta robando! Ya. La verdad es que no había nada, po. Y una wea Hay un lanzallama acá nomás Que igual pienso que después de lo que vi, no sé si será, a ver, ¿cuánto tiene potencia de fuego esta weá? Si ponte tú me pongo esto, laser gating daño de 20 a 40. ¿Ya? ¿Y cuánto tiene un lanzallama? A ver. Con abrir y cerrar las puertas, weón Quiero acción No, no me lo puedo hallar porque tengo mucho peso más Ya, filo, vámonos nomás, ya, chao Si sí, creo que con las balas que tengo me debería alcanzar para todo, weón vamos. Oh, Oye, pero no me gustó esa, esa weá como me quemaron, weón Fue como demasiado satánico, weón ¿Y este qué onda? Nadie entra en la habitación ¿Por qué no puedo entrar en la habitación, weón? ¿Y por qué no, y por qué no me tenéis miedo, cachai? A ver qué hay acá En realidad me sirve ese número Adelante, capaz que me encuentre con radiación Ah, nada. Ya vamos a ver qué hay en esa taquilla Murió Me van a quemar con un lance de llama. Ah, murió. Como que me tienen miedo los monos. Es demasiado rudo para ellos. Muchos medicamentos, compadre. Muchas drugs. Drugs, drugs, drugs, muchas drugs. ¿Esto qué? Es? A ver. Bebida antigua de antes de la guerra la va a tomar el tiro nada más Estuvo buena la risa en este año ya vamos al otro piso porque ya destruimos todo ha sido muy, muy satánico acá ¿eh? matamos muchos monos subimos harto de él eh, y nos vamos a tomar este refresco de antes de la guerra ah, vamos a ver si nos podemos sanar te curas dos de tu habilidad ya. Malo. Estos que son esteroides... No sé, sea, me tomé toda esa weá Pero no sé por qué siempre me sale el químico, weón No sé cómo, cómo luchar contra esa weá Ya vamos para abajo Vamos al tercer level Mira, me ha hecho un to' Yo creo que esa weá de que te maten al toque es weá nomás Mira ese weón, encima sí me, me, me aguanta los, los rayos De ahí sí Ya, sonó no, como que murió en realidad, así que creo que murió. Ya, están todos muertos. A ver qué encontramos. Nada que me sirva. A ver, este. La no ametralladora. Había otro más. A ver. Este. Ya hay un. Mmm... Ya, para acá no hay nada. Ah, para acá hay un caminito. A ver. Hay una taquilla, ¿o no? Taquilla. A ver, ¿qué es la taquilla? Nada en la taquilla. Solo dibujitos. Ups. Acá no sé si hay uno que me quiere llevar A ah, ver, no sé, weón A ver, vamos. ¿Qué le pasó, weón? ¿Por qué, weón? ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿Por qué sufro de daño, weón? ¿Será por el químico? Ya voy a ver qué hay acá Mira, yo sé que, a ver, espérate, aquí hay dos salidas Una, que un huevón de acá, me, ese huevón creo que me agarre y me lleva ante el, el boss Y después por acá puedo arrancar, creo eh, A ver, espérate, voy a ir a matarlo igual A ver Ah, no puedo pasar Ah no, no tengo el radio, espérate ahora Ya yo creo que igual podríamos ir al tiro para que ese weón me agarre, a ¿Eh? ver probemos po. Vamos a probar esta wea Y esa mía está como enamorada de él, es una wea que nunca he entendido Ya no quiero combate. Anda, un humano, qué interesante. ¿Vendrás conmigo a ver al teniente o morirás aquí mismo? Eh, cae. Bueno, él me amenazó. Si me amenaza, yo lo mato. A ver qué tiene. Esta florneada. Más de esto que me sirve. Eh, una rosa. Y ahí esta mina me dice que. ¿Para pa qué lo maté, weón? A ver. Oh, Dios mío, lo mataste. Ah, sí. No tenías por qué matarle. Sara llora. Déjame en paz. A ver, y si le pongo otro a trocar. A a pasar esa flor que acabo de encontrar. Vale, es un buen trato. Acabar, a ver. No tenías por qué matarle, Sara. Yo la dejaba en paz. Ya, chao. Ya, a ver, vemos qué hay acá. Vamos a salvar igual. Igual había que matarlo, sí, bueno, si... Sí, bueno, me, me puede llevar a, al último jefe, o puedo bajar si quiero. eso máximo 200 libras. Peligro, bla bla bla. Aquí estamos, a ver... Ah, ya. Bueno, allá... por acá está el jefe final. Vamos a tratar de matar al jefe final y hacerla todas en todo caso. Pero... Tenemos que hacer acá... Mucho cuidado. ...vamos a matar a los más difíciles De a poco Weón, bueno, ¿por qué me hizo tanto daño esa weón? ¿Sabes ¿sí que depende del disparo como te lo pongan? Mira, el weón de mierda. Eso es todo lo que los humanos pueden hacer. Eso es lo que puedo hacer. Ya Y este que está acá... No voy a pelear con este robot Este es como el robot ayudante Yo sé que acá podemos. A ver. Solo llegamos por acá, matamos a un mono. Y acá tenemos que destruir la weá, no me acuerdo cómo era. Pero yo sé que esta, esta puerta de acá. A ver. Como ya no funciona la radio, tengo que ponerle una bomba. Un explosivo plástico en este caso. Pero antes voy a ir a matar a todos los monos, mejor weón, es mejor ganar experiencia ¿Cierto? Que estar arrancando como los débiles Ya, matémoslo a todos Sí, a todos Vamos a ganar experiencia con todos los monos que hayan porque... Después quiero matar al jefe final, weón De hecho creo que ahí viene Bueno, atáquenme, atáquenme por favor, atáquenme todo Porque, weón, voy a matarlo a todo, weón Ahí está el jefe final, ¿cachai? La y a viene otro más Weón, bueno, medio mío, miedo que me hayan cagado, weón delante con un lanzallamas, weón Igual, eso fue, eso fue como mi muerte, de verdad, weón Debo admitir, weón, que puta en el juego esa fue mi muerte. No me esperaba que, que me iban a matar con lanzallamas y que. Me... Weón, me pueden explicar qué mierda pasó ahí. Me pueden explicar qué mierda pasó ahí. Y que más encima voy a tener que bajar el piso 4 a matar a esos cuatro payasos de nuevo bueno, ¿Qué fue eso que pasó ahí? O sea que, weón, ¡te matan por cueva! Por eso que lo que yo te precisamente estaba hablando De la wea del, del lanzallamas Era porque, weón, es por cueva la wea, te puede llegar un, un crítico y te cagan Qué mula, weón. Te llega un crítico y cagaste. De hecho, este weón viene con lanzallamas. Que miedo, weón. O sea que, weón, uno no tiene seguridad la vida en este juego, pues weón, porque weón. Los monos te pueden matar, pues weón. Que mula, weón. Así ya sabemos que toda esta weón no sirve de nada, weón. A ver. Ya, y este, este weón, a ver, podemos hablar con él. Podemos robar, ¿Eh? no tiene nada don Candy. Esencia, no puede acceder a las funciones del robot en estas condiciones. Ya será. Eh, vamos a matar a estos esta de acá. Por favor, vamos a guardar aquí la partida porque no nos vayan a. ...pasar payasadas de nuevo, como la que acaba de pasar. Yo lo encuentro insólito que me maten de un puro... ...de un puro misil. No, ahí estaba diciendo... ...que mi, mi muerte ahí ha sido la muerte por... ...por cómo se llama, por el lanzallamas. Y ahora puedo decir que fue por ese weón que está ahí. Parece que mientras más lejos estáis más te cagan. A ver, este weón lo le vamos a disparar al toque. Y le vamos. No, en el tronco lo vamos a hacer cagar. Mira cómo me arriesgo, pues weón. Bueno. A ver. ¿Cachai? Me, me hizo cagar y. A ver. Uno se arriesga mucho acá, pues weón. Bueno. Mira ahí. Listo, me pueden matar. De hecho, ese fue el weón que me mató delante. Wey. Este weón me puede reventar de un misil. A ver. Toma, weón. La venganza. Oye, oh, este weón me, me va a reventar. Seis, cinco. Igual no, no quito tanto. Ya. Oye, oh, vamos guardando a esta weón porque wey, es muy cuático. Eh, ya matemos para acá Son una lata ¿eh? Porque son duros más ¿sí? No puedo hacer nada acá Te este es un ordenador Match 4 Ya, ese guan que está allá lo vamos a matar igual, compadre Ese es el líder de los... De los payasos Ese la vamos a pelear vamos no. no a pelear ese es el líder no voy a hablar con él porque se pone a hablar weá. Le vamos a disparar en todas las partes del cuerpo, eso sí Como él lo está haciendo conmigo 28 puntos de salud le quité la cabeza Mira, está ocupando medicamento Ya le está, dando, le está dando miedo el weón En los ojos 17 puntos de salud Claro, el weón usa medicamento Muérete, weón Ah, humano miserable, estoy ciego Vamos a aprovechar de re recargarnos por acá. No quiero sufrir algún Acontecimiento inadecuado Cacha, le podéis parar dos veces con el, con el con el solo. Pero me gusta más esto. Toma, weón, ahí tení mono de mierda. Mira la weá Como se retuerce. Cacha, cacha. No. Vuelvo a ser un nadie. Cago. Subí el level. Ataque extra, bolsillo rápido, carrera silenciosa, chico de acción. Cada nivel de chico de acción, por chico si quieres, te dará un punto adicional para gastar en cada turno de combate. Puedes utilizar estos puntos de acción genérico en cualquier eh, toreo. Mover de serpiente, sabe apoyo, eres inmune al veneno, porque tu resistencia era un 25%. Conciencia, te das cuenta de más detalles sobre la gente. Observación de, te concederá una información más detallada sobre ellos cuando hagas. Curación rápida: con cada nivel de este extra obtendrás un bonus de más uno en tu ritmo de curación, es decir, que te curas más rápido. Daños extra: tu experiencia en combate sin armas hace que seas muy dañino para tus adversarios. Causas más dos puntos de daño en combate cuerpo a cuerpo y en melee por cada nivel de este. Ya, enemigo amistoso Esquivador, si tienes este extra Es menos probable que te hieran en combate Cada nivel añade un más 5 a tu clase de coraza Además del bonus de la coraza yes. Explorador Ya, yo creo que ataque extra No, es que de cuerpo a cuerpo No sé cuál hacer, este ya Chico de acción soy un chico de acción. Y armas de energía. A ver si gilo, gansuda, robar, trampa, ciencia. Preparar. Trueque. Fuego. Mm, trampa robar, gansuda. Conversación. Armas de energía, ya, armas de energía nomás. 147. Ya. Ahora sí, acabar. Ya. Este, ¿qué tiene? El maestro está contento por tus progresos, pero su necesidad es grande y el tiempo es ilimitado. Y ahí este, güey, ¿qué onda? Eh, le vamos a robar esto Estás viendo un disco de Descodificador de mensajes cifrado. Ya Ya, estoy lleno ya. ¿Y tú quién eres? Yo no hablo con almas paganas Está al tanto de nuestros problemas Mientras hablamos del trabajo sobre ello. Háblame de sus... Planes, tendremos que coordinar El maestro se ha enterado de la existencia De un refugio con vida No descubierto todavía con toda esa materia prima Podemos crear una gran fuerza Según el programa de Excelente Esto es más que fortuna está... Debe ser la conversación con la Que tenían estos dos payasos Oh, qué emocionante, ¿cuál de los refugiados? Refugio 13 Y pronto los tendremos, muy pronto Cacha los buenos Querían el refugio 13, po pues weón Tú merecen morir. Ya. ¿Qué hay acá? Un espejo. El recipiente está cerrado, está abajo ya. Eh. Vamos a forzar acá. Ahí forcé. ¿Qué hay? Bien Y la vamos a llevar igual ¿Qué hay acá? Una llave Una llave especial ya tengo ese ya tengo este no me cabe ya, no importa, vámonos a lo que me cuesta comprar uno como ya estamos bien ya estamos en el final de aquí, de la, de la zona de guerra de... ah de los... ¿cómo se llama? de los, de los supermutantes lo que vamos a hacer ahora es tomar esta, vamos a ocupar este igual y... la vamos a ocupar acá. La vamos a poner 20 segundos. pueden sí, 20... 10 segundos. Y la vamos a botar. Nos vamos. La agua explotó. Y rompió esto. Creo que acá... A ver... Abrimos la puerta Vamos a guardar partida por si acaso Acá yo no sé si tenga que hablar con estos payasos No, al hablar con ellos como que se matan Has matado a la mano derecha de Dios, el maestro, estaré muy enfadado Ahora ha llegado el momento de unirnos a la llama sagrada Has matado la mano derecha de Dios Maestro estará muy enfadado Ahora ha llegado el momento de unirnos a la Llama Sagrada La Llama Sagrada A la Llama Sagrada A la Llama Sagrada A la Llama Sagrada A, la llama sagrada. a ver ¿Qué tenían en el cuerpo estos weones? Tal vez la cagué y tenía que robarle algo. Eh, ahí hay algo. Una pistola láser. Bueno. Eh, ¿Y qué había que hacer ahora, weón? A, ver. A ver, Entonces puedo ocupar el computador. Acceso conseguido. Cómodo. Sistema de salida. Mm. ya pico De explotar ahora y, y no sé ya pues no explota la wea la explosión destruye el sistema de control de los tanques sin ninguna regulación estará fuera de control dentro de unos minutos la wea Ahora hay que poner, poner dinamita entonces La dinamita que habíamos colocado acá, a ver Uy no Hay que arrancar de acá weón Cacharon que empezaron como unos tantos segundos ¡Vámonos, che. ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Ay, weón! ¿Dónde está el radio ese que tenía acá? Vámonos. ¡Oye, tú! ¡Vámonos! A ver... No tenías por qué. Ya, muérete acá. Hay un weón ahí Va a morir solo Ya oh. vámonos la acá, acá igual, bueno soy seco Vámonos Vamos a salvar acá de todas maneras, guardar partida Y nos vamos Corre, weón Con el arma Bueno, supongo que acá termina la misión de destruir la base de los mutantes. Lo hemos logrado. Podemos salir de aquí. Vámonos. así muere la base de los mutantes. Espectacular. Destruimos toda la base mutante. Nos dieron... Cacha. Ha subido un nivel. Ha ganado 10.000 puntos. Puntos de experiencia. Eh, destruí la base mutante. Lo hice pedazo a todo. La mina que estaba allá adentro murió, obviamente. Tenemos más level. A ver. Eh, igual tiene dieron harto nivel, armas de energía a tope ya, ya, ¿qué más? nada más, Cacho, ahora llego a 96, tengo 35 años, todavía no alcanzo mi edad normal, que es verdadera que son 39 espanto ¿verdad? entonces estamos bien con armas de energía, ¿cuántas muertes he tenido? he matado a 45 super mutantes ya estamos en nivel 13, entonces hemos logrado terminar con el Super Mutant Nuestro próximo episodio Vamos a ir a hacer dos cosas Vamos a ir a hablar con lo de la hermandad de Acero a contarle que destruimos los Super Mutantes Y obviamente vamos a ir al Refugio 13 A contarle al viejo Que matamos los Super Mutants ¿Sí? Así que pueden estar tranquilos de lo que hay afuera Y ahí creo que el viejo se manda un Tony conmigo Así que ya pues, Espero que le haya gustado este episodio de la Super la super base de los super mutantes que ha quedado totalmente destruida. Nos vemos en otro episodio, estimado Ya nos queda muy poco para terminar Fallout 1. Chao.